Nos propusimos crear esta carrera que tiene como objetivo formar especialistas que sean capaces de diseñar y de implementar proyectos, iniciativas, programas en contextos diversos y desde diversos también enfoques pedagógicos. Por eso la carrera brinda una formación eh, interdisciplinaria, que brinda eh, herramientas conceptuales y metodológicas. Eh... La carrera propone la profundización en tres, en tres áreas diferentes, una de educación y trabajo, una de educación género y sexualidades y otra de educación lenguajes y comunicación. Cada una de ellas eh, se propone acercar un campo de saberes que se viene construyendo en torno a cada una de las áreas, pero además, y, y específicamente, aproximarse a distintas experiencias vinculadas a distintos contextos socioeducativos. Eh, la carrera está dirigida fundamentalmente a docentes, trabajadores, trabajadoras de distintos programas socioeducativos y también de actores que participan trabajando, militando en distintas organizaciones sociales interesados, interesadas en poder reflexionar acerca de la potencia de cada uno de estos espacios pero también a partir de las herramientas teóricas y metodológicas poder repensar cada uno de estos espacios en pos de una mayor igualdad.